¿Qué pasa compitruenos? Continuamos con las protoformas y neoformas o también conocidas como formas antiguas y formas futuras. Si no habéis visto el vídeo anterior os lo dejo por aquí porque fue una cosa increíble, espectacular, maravillosa. La verdad es que me flipó de verdad y a vosotros estoy seguro de que también. Como ya sabéis estoy grabando estos vídeos porque estoy de vacaciones y no puedo hacer otra cosa. Se han salido 50.000 noticias... Pues eh, no sé, igual consigo grabar algo en vacaciones, pero lo dudo muchísimo Así que seguidme en Twitter, hermanos, porque ahí sí que lo voy a comentar Vamos a darle caña a las formas, let's go Comenzamos, como no podía ser de otra forma, con el Esteba076 El creador, entre comillas, del concepto de protoformas y neoformas Y eh, en este caso nos trae un Onix Por supuesto, todo el mundo corriendo a seguirle en su Twitter, ¿vale? Lo tenéis aquí, obviamente, arroba el Esteba076 y tenemos un Onix Neo Onix, un Onix futuro, que es de tipo eléctrico eh, sin acero. Madre mía, ¿qué me pasa hoy? Empiezo muy mal el vídeo. Eléctrico acero eh, con levitación. Con levitación. No le afecta a la Tierra. Por cuatro sería. Pues toma, levitación. ¿Cómo mola esto de crear Pokémon custom? ¿Cómo mola tener también...? El poder artístico de, de imaginar y crear estas cosas No, yo es que no soy artista, obviamente yo soy youtuber Yo yo poco, ¿vale? Yo de esto, poco Y aquí tenemos la típica imagen de Turo diciendo Introducimos las neoformas gracias a la energía de Miraidon con la piedra Lo mismo que vimos en el vídeo anterior, pero en este caso con las neoformas ¡Qué pasada, compañeros! ¡Qué locura, de verdad, eh! Me flipa ¿Queréis ver a Stilix? Tenemos aquí a Stilix ¿Queréis verlo? Porque lo tiene en otro tuit Lo sacó un poquito más adelante ¿Qué es esto? ¡Mmm! Un tiburón, un tiburón, no lo he visto por ahí, ¿eh? este a lo mejor lo vemos en otro vídeo porque no lo he visto en ningún sitio eh, Vamos a ver a Stilix porque es una locura, está aquí ¡Uh! ¡Lol! ¡Qué barbaridad, qué guapo! ¡Mirad estos ojos! ¡Mirad estos ojos, Neo Stilix! También supongo eléctrico acero. en efecto con levitación, vale, lo tenemos, lo tenemos controlado, este Pokémon es inmune a la Tierra eh, claro, es que imagínate, si no sería de papel. ¡Qué barbaridad! La serpiente eléctrica. Le doy mis dieces, compañeros. Este chico, el el Esteba, se la saca muy fuerte. Seguimos y vamos con otro estilo, ¿vale? Esto no es estilo Pokémon, pero es Neo Chincho y Neolanturn. Como si fueran submarinos, tío, robots marinos. Es una locura, porque... ¿Será tipo agua? No sé si lo dicen en el tweet son eléctrico puro. Pierde el tipo agua por completo y se convierte en robots eléctricos. Me gusta, me gusta. Buena idea. Hay que, hay que saber hacer Pokémon de un solo tipo. Porque este dirías, no, podría ser acero. No, por mis huevos, esto es eléctrico y punto. Es el creador, él decide. Qué guapos me gustan. ¿eh? Me gustaría verlos también en estilo artístico Pokémon, pero... Eh, una idea de 10, chicos, señor. Alfa X barra baja 15. Continuamos y vamos a... Al pasado ahora, volvamos al pasado de proto -Metagros. ¡Qué barbaridad con esa, ese aspecto antiguo! ¿Será Roca? ¡Roca lucha! ¡Roca lucha! Pierde tanto el acero como el psíquico. Y, y muy bonito, muy bonito. ¿No tendrás un Veldum? Un no, no, no parece que estén porque aquí debajo no hay nada. ¡Ah, ¡Oh, sí, sí, sí! sí ¡Ah, ¡Oh, sí! Perdón, ¡Perdón, perdón, perdón! ¿Qué están aquí arriba? ¿Qué están aquí arriba? Vale, el único lucha es el Metagros, por lo que veo... Y el roca puro sería Metan. Muy bueno este Metan. Muy bueno este Metan. Y el Beldum. Qué guapo, qué currado, con, con sus mm, piedras extensiones ahí, na, eh, muy buena adaptación de estos Pokémon, me gustan mucho. Por supuesto, dejadme, hermanos, en los comentarios cual, eso, el que más os gusta de todos los que vamos a ver en el vídeo de hoy, ¿vale? Quiero que me dejéis vuestro favorito con diferencia. Este Metagross se vuelve loquísimo, tipo lucha ahí con sus cuatro mm, tanques de puños, me, me, me, me vuelve loco. Vamos ahora con dos formas extrañas, una Neo y una Proto de Tauros. Y Shackle, eh, una forma Neo de Shackle, hermano, te la has sacado muy fuerte. Porque Shackle es como ya un Pokémon con aspecto muy prehistórico. Bueno, pues, eléctrico, bicho, se vuelve futurista. Y tiene como cañones, ¿no? Son como cañones en vez de patas. Y sale por un lado así, en plan... Hey, ¿qué pasa? Me flipa, tío. Y Tauros que posiblemente... ...se parezca a la forma regional que vamos a tener en Escarate y Púrpura... ...al casi al 99%, vamos, o sea, el que no apueste por una forma regional de Tauros... ...es que está loco, compañeros, normal, fuego, no está mal, no está mal... ...me gusta mucho más la forma Proto de... bueno, Neo de Shackle que la Proto de Tauros... ...esta no la veo tan Proto, y que sea tipo fuego en Proto es extraño, que, sabes eh, que el Proto termine perdiendo ese tipo fuego... Este no me convence tanto pero el diseño es una barbaridad Por supuesto Señor Pablo JP, enhorabuena Vamos ahora con Nuestro amigo Tentacruel Proto Tentacruel, el del pasado Que este, hemos visto ya algunos alguna vez De este estilo, ¿no? Así Calamar antiguo gigante Qué barbaridad Qué buen diseño, chavales Qué buen diseño, ¿le ha puesto tipos? Ahí está, mira, tenéis aquí la inspiración El Pokémon antiguo, ancestral es siniestro, mira, lo pone aquí Ah, no lo estáis viendo, me cago en champito, pato. lo pone aquí, lo veis Siniestro, agua Mis dieces, mis dieces, ¿no te darás un tentáculo por aquí? No, una pena Vamos a continuar porque este es una barbaridad El amigo Neo Neochanderu Tenéis hasta el Shiny ¿Queréis más? Toma, el Shiny en color doradito Eléctrico Fantasma lo pone aquí ¿Vale? Que eh, al, al hacerlo grande Se tapa Y no está mal, son como enchufes Me acabo de dar cuenta de que son como es una clara, una lámpara, pero moderna. Jue, eco, eh, hoy estás un poquito lo que viene siendo empanado, ¿no? En efecto, estoy como los filetes. ¡Qué bonito! ¡Oh, con leds! ¡Son como leds! ¡Son como leds! rollo Youtuber! ¡Qué, ¡Qué guapo! no Voy viendo detalles según reacciono con vosotros, compañeros. A mí este... difícil que no sea de los que más me gusten, ¿eh? Muy difícil, señor Nortist. Buena sacada, compañero. Vamos con Neocramolant. Este no lo he entendido muy bien. Porque no parece neocramorant, parece eh, protocramorant, ¿no? Parece antiguo más que moderno Normal, agua, no vuela Es proto, yo creo que se ha equivocado Yo creo que es proto, ¿no? Es el típico que no ha evolucionado suficiente en, en pájaro Y tiene pues como sus alitas Y yo creo que es proto y que se ha, y se ha colado un poco, ¿no? Eh, sí, vamos a, vamos a pensar en eso No está mal, me gusta, le doy mis 10 eh, Ojo protobeldum Pero ¿cómo, cómo vas a hacer algo más futurista que metámonos, bro que, por, Vamos a ver ¿Por qué mis vídeos van de formas increíbles a cada vez peor? Yo no lo entiendo. Bueno, está guapa, ¿eh? La verdad es que la idea está muy guapa. ¡Uh! ¿Y Neogumi? ¡Neogumi! ¿Y el Shiny? Madre, aquí hay cosas, ¿eh? Ah, bueno, no, no, no hay más. Neo shiny, el neo anterior en Shiny. El ne... Proto... Perdón, Protobeldum. Ah, ah, ¿qué es Proto? Estoy muy mal. Hoy estoy fatal. ¿Es Protobeldum? ¿Es antiguo? Bueno, pues a mí no me parece muy antiguo, bro. La verdad. Y Dragón Psíquico, Neogumi y Neosligo. Hazme un Google, bro hazme un gudra, bro, no hay gudra, no hay gudra, no F en el chat, compañeros. Y terminamos el vídeo con esto que es otra sacada, Neobaltoy y Neocleidol. Ya Balto y Cleidol parecen bastante futuristas, por ser así un poco que levitan le y tal, pero este Neo, esta adaptación Neo así con un cabeza, un cerebro gigante, tipo acero psíquico, con, eh, tipo muñeca de acero, como pone aquí, locura, eh. Ah, es Pablo JP otra vez. Nah, Pablo, eres God, ¿eh? Eres God, bro. Este está muy chulo también, ¿eh? El Baltoy, Buena adaptación. Muy buena adaptación. ¿Qué imaginación tiene la peña? Yo es que estoy flipendo. Pues nada más, compañeros. Hasta aquí esta reacción. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios cuál es la forma que hemos visto que más, más, más os ha molado. Yo creo que diría la del Chandelur. Eh, espero que gane esa, hermanos. dejándolo dejádmelo ahí. Estoy deseando leeros. Y ya está, dejad un super like también, que eso es gratis, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!